La aparición del archivo personal del comandante paracaidista Ramón Solaluz Egoñi ha aportado nueva luz a la historia de la que se conoce como Última Guerra Colonial Española por la defensa del pequeño territorio de Ivni, en la costa atlántica de Marruecos. En agosto de 1957, Marruecos solicitó a España la entrega del territorio de Ivni. La caducidad de los tratados internacionales que argumentaba el jefe del gobierno marroquí, Sibe Kai, no era compartida por la diplomacia española, al frente de la que se encontraba el ministro Castilla, que se trasladó a Tánger con la negativa del gobierno de Franco. El pequeño territorio de Ifni, situado en la costa de Marruecos, era una colonia carente de interés estratégico y sin ninguna rentabilidad económica o política. La ocupación por España solo estaba justificada como base de apoyo a la flota de Canarias, aunque el territorio no tenía ni siquiera un puerto donde poder atracar. Marruecos había solicitado insistentemente la devolución del territorio que España había colonizado mediante tratados internacionales. Desde el siglo XV, los españoles habían ocupado una pequeña zona de costa africana, denominada Santa Cruz de Mar Pequeña, que España defendió como suya durante siglos, antes de la existencia del mismo Marruecos. Sin embargo, no se tomó posesión oficial de aquel territorio de unos 2.000 kilómetros cuadrados hasta el año 1934. La capital Sidi Ifni, contaba con unos 10.000 habitantes y otros 30.000 estaban repartidos por diversos poblados indígenas. Se trataba de una colonia en pleno suelo desértico, con una inaccesible plataforma costera, en la que los ingenieros españoles debieron construir un islote artificial para poder descargar los barcos, ante la imposibilidad de contar con ningún muelle de atraque. En definitiva, un enorme esfuerzo para mantener una posesión carente de interés alguno. Ramón Soraluce Goñi, comandante de Infantería, había realizado los cursos de paracaidismo en Alcantarilla, Murcia, en 1956, para incorporarse a la recién creada primera bandera paracaidista del Ejército de Tierra. Sobre la formación paracaidista del comandante Ramón Soraluce, sabemos que se inició en 1956. Después de un periodo de entrenamiento y la realización de 10 saltos en paracaídas, se incorporó como jefe la recién creada segunda bandera de paracaidistas que se encontraban en Alcalá de Henares. Pero al mes siguiente debió de ponerse al mando de la primera bandera que se encontraba a acuartelada en Fuerteventura, ya que la guerra de Ifni estaba a punto de iniciarse. Solo había transcurrido un mes cuando se iniciaron los acontecimientos desestabilizadores en la costa africana. En aquellas fechas, las unidades armadas de liberación que había conseguido la independencia de Marruecos de los franceses y españoles debió incorporarse al ejército real. Sin embargo, las facciones rurales más belicosas de las zonas rifeñas se negaron a ello, decidiendo el gobierno de Rabat enviarlos al sur para reforzar sus reivindicaciones territoriales, hostigando a la colonia de Ivni. Algo debía presentirse cuando la primera bandera paracaidista, mandada por Soraluce, recibió la orden de desplazarse de Fuerteventura a Ivni, embarcando en el Mirador Eolo. Al amanecer del día 25 de julio de 1956, llegó la primera bandera a Ifni, desde el barco se ven las cornisas de las casas y los paseos llenos de gente, aunque de pronto desapareció todo el mundo, dando mala impresión, por lo que al desembarcar adoptamos toda clase de precauciones. Una vez desembarcada, toda la bandera. Permanecimos acuartelados y en situación de alerta. En la ciudad hay huelga general entre la población nativa. El gobernador general del África Occidental Española reunió al día siguiente a los representantes de las cávilas del norte de Ifni, a la que acuden los jefes de la fronteriza zona marroquí. Solaluce acompaña a los mandos militares. Todo se desarrolló sin incidencias, pese a la tensión prebélica del momento. Entre los asistentes se encontraba el líder de las guerrillas Benham, a los que se enfrentará Solaluce cuando se produzca el ataque y asedio a la capital Sidi-Igni. En aquellos días, la guarnición paracaidista realiza diversos saltos de entrenamiento en el desierto de Tiliuín, para adaptarse al nuevo territorio. Cumplido su periodo militar, los paracaidistas de la primera bandera debían regresar a la península para ser sustituidos por la segunda bandera. La renovación del personal licenciado, ya en sus cuarteles de Alcalá de Henares, fue toda una sorpresa. La llegada de un nuevo reemplazo de soldados novatos, carentes de una preparación para el combate, sustituyó a los veteranos de IFNI, que ya habían cumplido su compromiso de permanencia de tres años en el ejército. En Madrid, los saltos sobre el lago de la Casa de Campo, con su inusitada expectación, servían para animar a los jóvenes a incorporarse al paracaidismo, así como el desfile del Día de la Victoria, donde la bandera fue vitoreada como si hubiese regresado de la guerra. La situación en Ifni seguía agravándose. Un accidente aéreo costó la vida a varios paracaidistas, mientras el 23 de noviembre de 1957, los grupos marroquíes se infiltraron en el territorio español, con unos 2.500 insurgentes mandados por Benham. Cortaron las líneas telefónicas, atacaron a las guarniciones aisladas y lograron sitiar a la capital Sidi Ifni. Las tropas españolas formadas por legionarios, infantería y paracaidistas resistieron el ataque. Se hacía necesaria la presencia en Igni de la bandera de Soraluce, destacada en Alcalá, para liberar el territorio. La orden de enviar las tropas de nuevo a África llega el 26 de noviembre. Así lo narra el comandante en su diario. Desde este momento, todos son órdenes y preparativos. Se vive ambiente de guerra, reparto de municiones y ranchos en frío. Revistas de equipos y armamentos. La bandera está preparada para actuar en menos de tres horas. Una oleada de aviones Bristol DC-3 los transporta al aeropuerto de Ifni, mientras la ciudad sigue sitiada. El Estado Mayor de la Plaza se reúne para estudiar la situación y organizar el contraataque, con la intención de liberar el territorio. Sería la Operación Metol. Los grupos marroquíes... Infiltrados en el territorio en noviembre de 1957, llegaron a rodear la ciudad de Sidi Ifni, dejando sitiadas a las pequeñas guarniciones del interior. La ciudad fue defendida por tropas de la Legión y de la segunda bandera paracaidista, con un total de 8.000 hombres, produciéndose las primeras bajas entre ambos bandos. La desesperada situación obligó al Estado Mayor a proyectar un contraataque para abrir el cerco de Sidi Ifni y liberar a los destacamentos aislados. Aquella operación se llamó Operación Netol, en alusión a la limpieza del territorio desértico. Pero la limpieza costó sudor, sangre y numerosas bajas al ejército español, ya que las tropas marroquíes utilizaban con destreza la táctica de guerrillas, que acabó siendo agotadora. A las 4 de la madrugada del 1 de diciembre, Soraluce forma la primera bandera y les exhorta. Caballeros paracaidistas, ha llegado el momento de demostrar el valor y el grado de instrucción de esta unidad. Vamos a atacar al enemigo y a liberar a nuestros hermanos españoles que se encuentran sitiados. Tengo absoluta confianza en vosotros y espero también que, como siempre, obedezcáis a vuestros mandos. La misión de la bandera era liberar la aldea de Biukta en el centro del territorio, que era un importante nudo de comunicaciones y, desde allí, liberar a la guarnición del poblado de Arba de Mesti, donde 20 militares estaban sitiados desde hacía 10 días, resistiendo sin provisiones. El avance se hizo a pie durante 10 kilómetros hacia Viukta, se rompe el cerco de Ivni y reciben un intenso fuego de armas automáticas y ametralladoras. La reacción de la tropa fue perfecta ni un grito, parecía un ejercicio táctico. En un abrir y cerrar de ojos hacen una operación envolvente y ocupan las alturas cercanas. Los soldados se lanzan al ataque en perfecto orden. Se lanzan sobre Viucta, donde la población había huido. En pocos momentos, el poblado es asaltado con bombas de mano, casa por casa y patio por patio, convirtiéndolo en una hoguera gigantesca no ha habido ninguna baja y el enemigo ha huido. La táctica de guerrillas de los infiltrados ya era conocida, por lo que su reagrupación es una constante pesadilla. Superado el primer objetivo, se avanza otros 16 kilómetros hacia Arba de Mesti. Un profundo barranco y una carretera destruida frenan su marcha. Enfrente, el enemigo se esconde entre la maleza. Soraluce ordena el disparo de varios morteros sobre la cara opuesta, con tal suerte que alcanzan a un grupo de tiradores. ...huyendo los demás en desbandada. El poblado fue rodeado e incendiado... ...liberando a la guarnición sitiada. Diario del comandante de la bandera. En estos momentos, mientras parte del poblado es una hoguera... ...provocada por las bombas de mano... ...sitiados y liberadores se abrazan entre gritos. La emoción es inenarrable. Hombres barbudos, sucios, famélicos se abrazan a los paracaidistas llorando de emoción y alegría. El 1 de diciembre de 1957 fue el bautismo de fuego de aquel grupo de paracaidistas novatos, adiestrados con suma urgencia, entre los que se produjo la primera víctima mortal. Por la noche los marroquíes volvieron a rodear la aldea. Los jefes de la bandera simulan un ataque y avance hacia el este con fuego de morteros, que atrae al enemigo hacia ese lugar mientras se produce una rápida retirada hacia Viucta, en la dirección contraria, los hombres corriendo y el armamento pesado en su único camión. La operación despista por completo a los sitiadores y llegan a su destino sin incidentes. Mientras tanto, la segunda bandera paracaidista había sido emboscada sufriendo numerosas víctimas, entre ellas los tenientes Ortiz de Zarate y Polanco. Las tropas de Solaluce, estenuadas por los combates, ...reciben la orden de socorrer urgentemente a sus compañeros... ...en la que se denominó Operación Gento... ...en referencia al rápido extremo del Real Madrid. La nueva dirección de marcha... ...obliga a prescindir del camión... ...y actuar rápidamente campo a través... ...con muy poco tiempo de luz... ...debiendo prescindir también del armamento pesado. Empieza a llover... ...y la marcha es agotadora... ...pero la moral y el deseo de combate de los paracaidistas suplen los inconvenientes. La segunda bandera, que había liberado las guarniciones sitiadas de Tiusa y Teningamelu, tuvo resultados dramáticos, hasta la llegada de Solaluz y sus novatos. Por fin regresaron a Ivni nueve días después. La entrada en la plaza de un silencioso cortejo portando los cuerpos de soldados fallecidos da idea de la escasez de medios con que se combatían aquellos años. Después de la absurda e inútil guerra de Ivni, España acabó devolviendo aquel territorio a Marruecos en 1969. Ramón Solaluce terminó su vida paracaidista, mandando la guarnición de las Palmas de Gran Canaria. Allí, en la rutina de los lanzamientos sobre las dunas de más palomas, sufrió un grave accidente que le obligó a cambiar su destino por las oficinas del Ministerio del Ejército. Para un militar especialista en el mando de tropas, su vida ya no fue lo mismo. Entre sus objetos personales, además de numerosos documentos, dejó a su familia un buen número de medallas y de distinciones de todo tipo. Por estas acciones militares, a Ramón Solaluce le fue concedida a la Cruz Roja al mérito militar y la medalla del Ministerio del Ejército de la campaña de IFNI.